Estimados seguidores de aldia.com.es, nos encontramos a esta hora en la parroquia Venus del Río Quevedo, cerca de la tienda Alexandra, en la calle, eh, en la avenida Patria Nueva, primera de mayo, donde en estos momentos la Policía Nacional pues, ha colocado cintas preventivas, ha obstaculizado el tránsito debido a eh, bueno, un incidente que ha ocurrido aquí justamente en esta avenida se conoce de manera preliminar de parte de la Policía Nacional que se originó una balacera a unos cinco cuadras, más o menos, y esto pues había provocado una persecución policial de este vehículo doble cabina y por tal motivo también se habían originado algunos heridos. No es la información eh, preliminar que se conoce, amigos y del día, por acá sabemos, bueno, hemos conversado ya con... Hemos conversado con los moradores de aquí del sector, quienes nos están muy, obviamente, muy reacios, no quieren hablar por temor a este tema. Dicen que, eh, bueno, no, no conocen mucho cómo fue que ocurrió este incidente, pero sí se afirma, afirmaron que se escucharon pues, algunos disparos, ¿no? Pero no en este lugar, sino a más, más lejito, como a unas cinco cuadras, ahí vemos en imágenes. Bueno, por el momento la Policía Nacional pues, ha llegado al punto, está recabando toda la información. Se conoce que todo se debió a una persecución policial, que hace unas cinco cuadras de aquí, en la parroquia Venus del Río Quevedo, se había originado una balacera. El vehículo doble cabina que tenemos en imágenes venía huyendo, se desconoce el motivo todavía de por qué está huyendo el vehículo y la policía venía haciendo una persecución eh, policial, ¿no? una persecución vehicular en esta zona, ¿no? hasta que finalmente lograron que... Eh, pues parar a su marcha y se conocen que hay personas heridas que ya fueron trasladadas al hospital sagrado corazón de Jesús esta es la información amigos preliminarmente es eh, lo que se conoce aquí en la parroquia Venus del río Quevedo donde se habría originado pues este incidente ya vemos que la policía nacional pues ya está eh, en este caso ya está sacando la cinta preventiva Y ya los agentes de la Policía Nacional ya están retirando la camioneta. Bueno, así es amigos, ya se apertura el tránsito vehicular... En esta zona, en la avenida Patria Nueva, primera de mayo, bueno, se conoce preliminarmente que eh, todo habría iniciado con una, con una persecución, con una balacera que se había originado hacia unas cinco cuadras, aquí en la parroquia Venus del Río Quevedo. Esto eh, habría originado también una persecución vehicular, una persecución policial, donde se estaba eh, siguiendo al vehículo doble cabina blanco y finalmente pues, lograron que parara su marcha aquí justamente en la Avenida Patria Nueva y Primera de Mayo. No, Amigos, es la información preliminar, se conocen que hay personas heridas que fueron trasladadas al Hospital Sagrado Corazón de Jesús. Ahí vemos un poco los remanentes de lo que fue la persecución vehicular, así que ya la Policía Nacional pues va a dar las declaraciones pertinentes a este a este suceso, no. Más adelante trae, traeremos a ustedes mayor información de lo que ocurrió, no. Pues hemos visto que algunas tiendas eh, de aquí del lugar, pues, al ver, al ver, pues, este incidente, este acontecimiento, han decidido pues cerrar y están muy escépticos, no quieren, obviamente, hablar por temor a represalias o por temor a cualquier situación, como han ocurrido pues, muchos incidentes aquí en el Cantón Quevedo. Y bueno, todo esto, amigos, eh, más adelante vamos a estar informando. También le, les, les decimos que pueden informarse con mayor detalle en nuestra plataforma web www.alía.com.es Muchas gracias.